Soy Ana María Lomelí, esto es Historias que merecen ser contadas. Y si hay una historia que merece ser contada es la de Ofelia Pastrana, una mujer fuera de serie. Ella se define como la explicatriz, es comunicadora, física, maestra en econometría, una de las 100 mujeres más poderosas de México, influencer, comediante, youtuber y la lista sigue. Pero sobre todo Ofelia Pastrana es una emprendedora. Hoy el plan es el no plan. Ofelia, ayúdanos. Acudo a ti, sé que has vivido momentos muy complicados de crisis como todos, pero te veo entera en tus transmisiones con mucho que ofrecer guapísima. Empecemos por el desafío del 2021. Eh, la verdad es que el real estaba resumiendo a alguien el qué fue lo que pasó durante el 2020, dejando de lado las reales tristes historias que merecen su respeto. ¿no? Yo ya me despedí de varios amigos cercanos, uno en particular que me enseñó a ser lo que yo hago. Fue mi primera guía de cómo hacer transmisiones en línea y fue la persona que me puso en línea Oscar Noriega. El caso es que dejando de lado eh, estas situaciones, el 2020 fue un año que desarmó tantos esquemas ya medio construidos o hasta muy construidos que yo lo llegué a tildar como eh, el año de la resiliencia. no Es es, es este donde, donde todo se puso a prueba ¿no? y por consecuencia entonces lo que tenemos del 2020 es mucha incertidumbre de repente. Ah, es que yo siempre he hecho esto. Bueno, eso puede que ya no exista. No sí. ah, es que yo he hecho esto. Y, y puede que ya no exista, no porque sea un mal negocio, sino porque el hoyo que dejó que no se hiciera ese negocio por cuatro meses uh -huh. hace que reiniciar esa industria no sea así. Entonces se va a demorar un rato en volver. Yo tengo eh, eh, eh, yo, yo les llamo rocas en la mochila ¿no? porque eh, hay mucha gente que sale a trotar y pues cada quien tiene pesos diferentes que está cargando por diferentes motivos de la vida, no que a veces son temas relacionados con eh, neurodivergencias, a veces son temas relacionados con la sociedad, inmigraciones, lo que sea. ¿no? Eh, y entonces yo traigo una roca inmensa por ahí colgada de que eh, pues, eh, quizás está mal llamar roca en esta situación porque yo aprecio mucho ser esta persona, pero pues soy una persona abiertamente diversa, soy una mujer transgénero y eso pues pone todo a la prueba. Bueno, Ophelia, hay que decir que eres colombiana, pero ya te adoptamos oficialmente en México. Ya son muchos años de estar aquí. Cómo ha sido este proceso para ti? Yo eh, lidié mucho con el no tener hogar, por así decir, creciendo, pero digo no tener hogar es, es más bien porque mi familia se, tras, se trasladaba mucho. Mi padre eh, fue expatriado por una empresa con la que trabajó por mucho tiempo. Entonces él tuvo muchos países a los cuales llamó casa. Yo también lo perseguí mucho, un poco por eso, aunque yo soy colombiana y ahora mexicana. Pero pues viví o puedo decir que tuve casa en, en Venezuela, en Caracas, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, eh, también en Alaska. No estudié en Estados Unidos y, y luego hice mi maestría en Australia. Es como que nunca tuve hogar y mi primer reto fue decidir un a dónde y cuándo. Y elegí México muy a conciencia. Ese primer momento de llegar a un país que no es tuyo a buscarle, no uh -huh. eso ya fue yo creo que la primera como gran dificultad de Ok, eh, sueltas las maletas y dices y ahora <risa> no. entonces muchas cosas sucedieron. La verdad es que México es un país muy amable y muy fértil y muy bonito con la gente extranjera. También yo me hice mexicana en tiempo récord. Me acuerdo en su momento y, y, y desde ahí comencé como a procesar lo que podría ser una carrera en medios, que hoy en día ya es una carrera completa para una cantidad de cosas y trabajo y vivo de los medios. Pero pero el camino, el, el mero ¿Dónde voy a vivir? No, eso ya es reto, porque te forma, te hace en México en particular. Si tú no conoces la cultura mexicana, eh, no es queja, no, pero si no conoces, pues la verdad es que es difícil no, en, en, en, encajar con, con, algunas cosas que suceden. Y yo creo que mi primer como reto por así fue el, el, el sentar cabeza de por dónde te vas a aventar. Y la verdad es que, el trasfondo de mi formación fue siempre querer perseguir una carrera con algo relacionado con el Internet. Yo creo que aquí es donde hay más oportunidad de hacer contenidos en español para la web y le atiné con esa. En <ríe> México está prohibido pensar en pequeño. Si tú vas a hacer un proyecto, tienes que automáticamente. Así sea en infraestructura, tienes que pensar en una cantidad de gente que no se le ocurre a alguien en eh, otros países, no eh, eh, eh, lo mismo. Si, si tú estás haciendo un proyecto de eh, eh, comunicación, un foro, lo que sea. Ya, ya estás pensando, no, pues cuando lleguen esta oleada de personas de una cantidad ridícula de estados que no, como que es uh -huh. muy bonito tra en trabajar en México por eso, porque todo tiene que ser en grande, porque pues, hay mucha gente, no? Pero platícame, Ofelia cómo le dijiste a tus papás que eres una mujer trans? Cómo te enfrentaste a ellos? Bueno, en el caso de mi familia en particular, eh, yo tuve un acercamiento que sucedió vía en ese entonces pues estaba casada. Entonces pues mi, mi esposa eh, se encargó de decirle a mi familia y tocó negociar un poquito y entender un qué significa esto. Porque ni yo sabía. Eh. La verdad es que yo también me estaba investigando y viendo. Y a lo largo de los años pues me fui formando con estas historias que eh, me gusta como eh, recalcar un poquito porque pues también parte del quién soy es gracias a que mi familia me ha apoyado y ha estado acá conmigo. Pero me acuerdo que entonces en algunos momentos tuvimos como este. Yo no sé para dónde voy, no? Y entonces eh, cuando me llegó mi mención de Forbes, no? Tops y mujeres. Eh, recuerdo que mi señor padre me dice con todo, con los ojitos felices, no Ay. me dice, me dice es que pues ya entendí. No, no sabíamos qué era ser una mujer trans y a ti te tocó ser tu propia role model. Sí. Mis pronombres son ella, o sea, femeninos uh -huh. como mujer, okay. eh, porque hay gente que no. Eh, maneja otros problemas no pasa nada y yo me identifico como una mujer abiertamente transgénero no o sea yo cambié mi género más mi sexo mis documentos legales dicen mujer eh, y pues sí nací en Colombia pero pues ahora eh, me nacionalizo en mexicana entonces soy una mujer mexicana wow qué importante Ofelia sobre todas las cosas saber escuchar a los hijos oye cuál es la clave en este momento de tantas pérdidas ¿Cómo buscar las oportunidades? ¿Cómo salir adelante? Eh, si se trata el dinero. En todas las recesiones es cuando se crean los millonarios y billonarios épicos en todas. El billonario épico de esta recesión fue Elon Musk. Cuando arrancó la uh -huh. pandemia no era ni siquiera top 10 los hombres más ricos del mundo. <risa> Eh, sí. y, y, y ve, ve todo esto um, y tenemos nuestros propios billonarios mexicanos que se formaron en las recesiones mexicanas. ¿Por qué? Porque en las épocas de recesiones, cuando la gente está vendiendo todo a lo que pueda, porque tiene que sobrevivir. Ahora el problema, el fino reto de eh, ese comentario es que entonces tú tienes que ser la persona que tiene dinero durante la recesión, <risa> no, lo cual quiere decir que la recesión no te va a afectar de todos modos. ¿no? Pero el punto es que, eh, yo desarrollé una filosofía para aceptar los cambios en mi vida. Ahora yo desarrollé es un poco pomposo porque más bien me la enseñaron y lo que pasa es que tengo varios maestros de esto. Yo hago también teatro, impro. El teatro, impro es una práctica del teatro donde tú improvisas absolutamente todo. Eh, hay comedia de teatro, impro muy buena. De hecho eh, hay shows de teatro donde tú vas y la audiencia entonces dice una palabra jitomate y con esa palabra se crea una historia entera que se actúa por una hora, pero ni los actores ni las actrices ni la gente que está enredada con producción sabe por dónde va y todo se forma sobre la marcha. Y es y no es como que puedas sentarte dos segundos a cuchichear con tus compañeros de oye, oye, jitomate. Eso quiere decir que vamos a hablar acerca de un huerto y entonces tú eres el granjero y no puedes hacer eso. Eso lo tienes que hacer en el escenario sobre la marcha y tienes que comunicarte con la gente que te rodea. El tema es te enseñan una eh, ley de oro acerca de cómo aceptar justos los imprevistos y cómo aceptar eh, todo lo que te aviente el escenario, tu compañero, eh, los sonidos, cualquier cosa. Y es que te dicen que a todas las propuestas, primero que todo, así sean negativas, son propuestas, no? Si de repente te tropiezas entrando, pues ahora eres un granjero que se tropieza, sabes? Tienes algo más, tienes más plastilina. Eh, y el tema es que entonces de todo lo que te rodea, todo lo que te sucede son propuestas, y a todo le tienes que decir que sí. sí hablo así, no si sí, esto bueno, está bien. Soy granjero en la luna. Mi compañero entendió que estaba hablando. Soy granjero en la luna ¿no? y sigue la escena, <risa> por comédico que sea. El tema es que solo decir que sí es eh, descontrolado, porque entonces, pues básicamente tú eres sujeta de todo lo que sucede alrededor tuyo. Entonces, lo que se hace en el teatro de impro es que se le dicen a todas las propuestas sí y no es un y contestatario como de sí y que eh? okay. sino no es decir sí y añado algo no. Entonces tú vas, subes a la escena y entonces estamos en un coche. Me estoy moviendo las manos. Espero que esto se entienda como que estamos manejando un coche más o menos. Me ¿no? Cambios, lo que sea, puede ser cualquier otra cosa. Pero digamos que mi compañero me entendió y él baja la ventana y entonces yo veo que él baja la ventana. Le digo que sí a eso acepto que hay una ventana y luego digo qué frío que hace. Pero bueno, prefiero sabes. Ya le estoy dando más. Estoy aceptando lo que propuso y estoy añadiendo a la historia, pero la vida es una improvisación. Nadie nunca planea nada en su vida. El mero hecho de que salgas de la casa y te tocó tráfico o hay lluvia ya estás improvisando. Entonces toda la vida estás lidiando con cosas que van a cambiar tu escena y lo mejor que puedes decir es sí y añadir sobre eso la impro, el decir sí y ayuda para Aceptar esos cambios o para aceptar los negativos. El sí funciona con mucho poder para aceptar que a veces llegan cosas raras a nuestra vida, propuestas diferentes. Sí, pues ahora tenemos que trabajar desde casa y lo voy a hacer con el mismo estándar con el que lo hacía en la oficina. Eh, pues sí no tienes trabajo y qué bueno que eres una persona capaz que puedes reinventarte para buscar. No sabes, como que hay millones de, de, de salidas con, con, con el mero decir sí, aceptar que esto pasó y vámonos con lo próximo. Todos los retos son retos interesantes. Si aceptas que llegaron contigo, si les dices que sí, no. El tema es que aferrarte a que las cosas no pueden cambiar. Primero que todo van a cambiar sí o sí. Y segundo, te hacen pelear por recuperar lo que tenías antes en vez de aceptar que bueno, pues así son las cosas pues vámonos con lo próximo. No en la vida es mejor surfear las olas del cambio que negar que el cambio viene. Pero pero la verdad es que así es como yo acepto las cosas raras de mi vida. Tú no puedes cambiar los eventos de la vida, pero sí puedes cambiar cómo reaccionas o por lo menos puedes observar cómo reaccionas y, y todo eso viene justo del aceptar que todo es una propuesta por, por mala que seas. Los no desafortunadamente detienen todas las historias. Entonces eh, ponerle un no a las cosas eh, hace que tú tengas que lidiar contigo. Y, y yo, yo sé que yo sé que ahorita no nos cabe, no nos cabe en la cabeza que quizás una salida de esto es eh, eh, eh, vender eh, productos cocinados en nuestra cocina vía WhatsApp, sabes? Es solo que aferrarte de que las cosas no pueden cambiar. Es un camino muy ruin porque acabas peleando contra ti, porque las cosas van a cambiar. En medio de todo esto nos hablas de cómo surfear o esquivar las olas, porque los cambios son inevitables. ¿Qué hay del fracaso, Ophelia? ¿Cómo afrontarlo? Yo, yo te solía eh, atesorar mucho las oportunidades únicas, porque eso son oportunidades únicas. ¿no? no puedo creer que me llamaron para esto. Hasta que un día aprendí a las malas que sí, si, que quien, quien tiene, primero que todo, quien tiene, quien tiene talento o quien tiene magia no necesita trucos, no? Eh, y si, si tus procesos de carrera están hechos alrededor del truco, eh, entonces ahí es donde está la chamba. Pero el punto es que Aprendí que quien tiene magia o quien tiene talento la, va a llamar a las oportunidades varias veces, no o sea, si tú es bueno, lo que haces van a seguir apareciendo. Es más llega un momento donde las oportunidades se vuelven tu trabajo, no es día con día te van a seguir ofreciendo aquí y allá, pero en el yo buscar quién soy, porque por eso es tan difícil presentarme. Yo aprendí algo que ¿Eh? parte del valor de el, eh, hacer proyectos es saberse aventar. Pero sí he aprendido que los proyectos cuando los busco, los busco como si fueran lo único que voy a hacer en vida. Vas a ser comediante. Ok, de tiempo completo. El tema es que a lo mejor fracaso y en muchas medidas como comediante sí fracasé, pero aprendí que tengo que tener la mentalidad de saber dar reversazos. Sí, de, de, de me aventé por acá, ya le dije a todos mis amigos y amigas que soy comediante. Bueno, dos meses después es, ya no soy comediante, sabes? Y, y aceptarlo como. Um, eso no dice nada de mí, sino que dice que experimenté algo. Es, es como probar la comida. Sabes, tú no sabes si no te gusta el jitomate hasta que pruebas el jitomate, sabes? Entonces eh, hay que tomárselo en serio cuando, cuando te avientas, pero siempre teniendo un ojito a que siempre puedes darle reversa a todo siempre, siempre puedes darle reversa a absolutamente todo. Entonces en eso la verdad es que así fracases aprendiste, y, y, si, y si logras salir, dar los reversazos no más así vas echando el, el retroviso, pero recordando lo que sí funciona y lo guardas por ahí en algún lugar muy valioso. Es una materia más que tomaste de la vida. Y, y entonces no todo fue fracaso, aunque aunque hayas perdido dinero, <ríe> aunque sabes, aunque haya pérdidas eh, eh, relacionadas, uh -huh. eh, hay, que, hay que siempre echarle el ojo al, al que, te, a, que te avanzó la canica. El fracaso sigue siendo una propuesta. Entonces, no sé, es cuando, cuando, cuando, aprendemos de la vida, cómo aprendemos? Perdón el término a los madrazos. Pero siento que nos hace falta también glorificar un poquito los fracasos. ofelia gracias. Siempre que tengo la oportunidad de platicar contigo, me sorprendes con algo nuevo. Muchas gracias por compartir esas experiencias, esos aprendizajes. Vamos a tomar vuelo para lo que viene. Gracias. Súper sí, también fan tuya, millones de veces y, y me gozo mucho que eh, alguien con tu trayectoria y tu camino y que siga haciendo lo que haces, siga haciendo lo que hace, sabes también es que eh, eh, nos ponen tantas piedras en el camino y ahí estamos, ¿no? Entonces cada quien. Pero a darle. Pero me Exacto, me gozo mucho que, ¿ve? De esto, de estas cosas hay que hablar. ¿Con qué nos quedamos de la charla de Ofelia Pastrana? Uno, con la necesidad de aprender de todo para superarse y ser una mejor persona. 2. Me quedo con su capacidad de improvisar sin miedo y seguir adelante. 3. Entender que a veces las piedras que nos topamos en el camino las traemos en nuestra mochila. Hay que andar con equipaje ligero. 4. La empatía. Ser capaz de sumergirse en el mundo de otro. En Picando Piedra Fíjense que nosotros, y asumo la responsabilidad, pues todos tenemos otro trabajo, por fortuna, por lo pronto. Así que la ejecución ha sido caótica. Vamos de nuevo, arrastrar el lápiz. Hay que delegar responsabilidades en tiempo y forma. Y si hay algo que no entendemos, es necesario buscar asesoría. Lo que no podemos es seguir avanzando y dejar lagunas en el proceso. Tiene que quedar todo bien cimentado. Ahí vamos, ya les contaré. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Emprendiendo andamos. Todos estamos hechos de historia. Claro que vamos a salir adelante. Vamos juntos. Les mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias equipo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Soy Ana María Lomelí. Historias que merecen ser contadas.